Hola amigos, de tienen, nos Víctor Ramírez, el fundador de la Roca Luciferina Semillas de Luz Universal. Como ustedes se pueden dar cuenta, en días anteriores dimos a conocer la ceremonia de graduación, nombramiento y premiación del diaconado de la Roca Luciferina Semillas de Luz, promoción 0421. Se realizó con gran éxito, asistieron aproximadamente 360 personas, entre iluminados, pactados e iniciados que pertenecen a esta maravillosa logia. En vinieron personas de diferentes partes del país. En esa oportunidad no tuvimos visitantes de personas de otros países, por este tema de la pandemia, que hay aún hay algunas limitaciones en algunos países para entrar extranjeros. Pero sí asistieron eh, únicamente colombianos de diferentes partes del país. ¿Cómo de esperarse? Obviamente las críticas no se hicieron esperar. Critican por todo, Mantiene pendiente de las explicaciones de Víctor Gambarroso para criticar, para cuestionar y es la esperanza. Ahora lo vamos a Lucifer a del diablo, como ustedes lo quieran llamar, a lo del antagonista de la historia, al que algunas personas aún le tienen mucho miedo, le tienen pavor porque así crecieron de, de niños, con ese chip dentro de la cabeza. Lo que esas personas que critican ignoran es que la familia luciferina esta hermana esta madre, sigue creciendo alrededor del mundo sigue creciendo cada día más y más por favor no se me duerman sigue creciendo cada día somos más y más entonces nada sirve con criticar nada sirve con estar cuestionando nada, nada sirve con, con, con estar criticando critican por todo Critican, por ejemplo, que porque el maestro de ceremonia en algún momento se equivocó e inicialmente dijo, primer ministro. criticaron que porque en las sillas en donde se encontraban sentados los diáconos en las sillas clásicas, blancas, a capacidad para 360 personas no había sillas disponibles, que tienes su ¿Cuál es la función de los diáconos? Me están preguntando constantemente. La función de los diáconos, los iniciados en este momento, los que iniciaron el proceso, se les está asignando un diácono. ¿Y para qué es el diácono? Para que alarguen todas las dudas que tengan al respecto en cuanto al proceso. Todas las dudas que ustedes usted tengan, ahí se los diáconos. Por lógicas razones, no puedo hacer asignar un diácono por persona, por iniciado ¿verdad? pero si sí un grupito de 25, 30, 40 personas que estén en el proceso se les asigna un diácono, Las funciones de este diácono es estar 24 horas disponibles para usted si tiene alguna duda en alguno de los rituales ejercicios o sortilegios o como usted lo quiera llamar que se encuentran en este proceso para llegar a feliz término y pactar con mi señor Lucifer que tiene alguna duda, pues bien, directamente con el diablo Si usted no queda satisfecho con eh, la aclaración, con la explicación que les brinde el diácono asignado, se pueden dirigir directamente conmigo a los teléfonos que ya saben de memoria, ¿verdad? Eh, ¿Qué más tengo que decirles? Ah, en los próximos días daré a conocer por medio también de comunicación el paso a paso. El paso a paso para hacer un pacto con el Señor A los que están interesados en hacer un pacto con él, a los que están interesados en salir de la pobreza, cambiar de doctrina y vivir de una manera completamente diferente, estén muy atentos. Les voy a dar a la regla. Paso a paso. ¿Ok? Para que no haya ninguna duda. a Aquellas personas que tienen dudas de cómo se hace, de cómo se para llegar hasta el templo, de cómo recibir el proceso, pues bien el paso a paso en los próximos días no se lo pueden perder serán premios. saludos a todos mis seguidores alrededor del mundo a mis aijados, a los iniciados a los maestros de ceremonia gracias por viajar desde tan lejos para estar aquí presente y colaborarnos en esta ceremonia tan importante y significativa para nosotros mi nombre es Víctor de la no olviden contactarme en el whatsapp que aparece en pantalla y si no aparece se lo digo es el 315-630-4823 o el 3269633 1816 Código de País 57 Estoy en Colombia, no respondo nada por redes sociales. Atrévete ya y déjate sorprenderme.